su nafarroa colural de estrategia gaurú nafarroa colural de estrategia berrikuspen proces bateán dago da nafarroa colural de estrategia tarttara covalio du nafarroa colural de estrategia nafarroa colural de estrategiada nafarro etorkizuna gusttión artean educar se eta proyectar se ha zerna idu orika emplegua eta coesioa origustia administracio administrazio en el carlanaren eta adostasunaren bidez erai da es galdu y Sansaite se torque su nego en realidad parte, ondo este caonetan clique ginez. Gobierno de Navarra. Navarro a gobernua.